Bueno, primero dar las gracias a, al Congreso, a toda la gente que trabajó para, eh, para poder, poder tener estos dos días de actividades y, y en nombre de la comunidad GIFINED, pues, wow, gracias por darnos este espacio. Y, este, y además, bueno, nos dieron también la oportunidad de hacer un workshop y poder poner unas cosas en práctica. Eh, no voy a explicar yo el, el, el proyecto de GIFINED, está ahí en la web por todos lados, eh, simplemente voy a narrar lo que fue la jornada de hoy, el trabajo que hicimos y hacia dónde vamos. Porque, entre otras cosas, queremos poner en práctica un pequeño prototipo, una idea que hicimos en estas jornadas. Bueno, en el, en el taller, eh, que fue alrededor de 30 personas, eh, gracias a toda esta gente que, que estuvo cuatro horas ahí aguantando, eh, explicamos primero por qué nació la red de GIFINET, eh, intentamos filtrar la información para personas que venían del sector cultural y, y explicar un poco cuál ha sido el proceso de una red que se ha construido durante 12 años. Entonces, estamos hablando, no estamos hablando de una hipótesis, de un prototipo, de algunas intenciones, sino estamos hablando de una realidad. A partir de aquí, generamos un, eh, primero esta parte donde se explicó todo, eh, explicamos también, aquí tenemos un, un pequeño mapa, un mapa mental en donde hablamos de cómo se estructura la red, en donde la comunidad está en el centro. Creo que se ocupa, o usamos muy poco hablar de, de GIFINET como un laboratorio, más bien lo que de lo que hablamos siempre es que es una comunidad. Esa comunidad está rodeada por una infraestructura y a partir de ahí tenemos gobernanza, redes formales, informales, cuáles son los recursos técnicos y humanos y la tipología de la comunidad, que realmente como pueden ver hay todo tipo de instituciones, cabe todo tipo de personas y precisamente está enfocada para cubrir una serie de mínimos que no están cubiertos a nivel social. ¿no? Estamos hablando de la brecha digital, de muchas otras cosas, pero principalmente es una comunidad que trabaja para todo aquel sector que ha quedado excluido de eh, los avances tecnológicos, pues pueda acceder con los mínimos y luego pueda eh, construir pues ya sus imaginarios o lo que quieran hacer. Estamos hablando de una infraestructura. Nosotros en GIFINET no generamos contenidos. A partir de aquí hicimos un pequeño experimento que se viene dando ya en dos pasos diferentes. Esta fue una petición que nos hizo el CCCB Lab, Juan Insúa, María Farrás y Quimba Farré, para que hiciéramos una maleta pedagógica en donde pudiéramos explicar a docentes de la ESO cómo funciona un proyecto como GIFINET. Entonces, esto lo desarrollamos hace dos años. Es una especie de metodología para que la gente aprenda a construir su propia red en el barrio. A partir de ahí se genera una maleta que va rulando por un montón de, eh, de colegios. Es un proyecto bastante chulo en donde de repente en Granollers, en una clase, se ponen a trabajar con esto, etcétera, etcétera. De alguna forma, estamos bajando a suelo todo lo que representa la complejidad de las infraestructuras. Eh, los nenes ya lo entienden, entonces, este fue como el primer paso en donde se vinculó de forma didáctica la comunidad Gifinet con el sector educativo. Eh, el segundo, que es un texto que por ahí está, eh, es un acercamiento que hicimos, nos lo encargó Rubén Martínez para el, el Congreso de Interacción de la Diputación de Barcelona, y era hacer un experimento de cómo aplicaríamos la metodología de Gifinet a cualquier otra actividad que no fuera construir una red. Entonces lo que hicimos fue, eh, hicimos un texto, es un pequeño ensayo de tres páginas con Lucia meyer y lo que hicimos fue aplicar la metodología de Giffinet a el Vising. ¿Cómo sería el Vising, el sistema de bicicletas municipal, gestionado pero con la metodología de Giffinet? ¿no? Eh, por ahí pueden ver el ensayo, si le dan bici en el diva lo verán. Y el tercer experimento, que fue un poco, en, un poco de, con provocación de Dani Granados. Fue generar aquí esta explicación de GIF y y tratar de usar esa metodología en algún prototipo en que lo pudiéramos convertir en algo real. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues pusimos este reto. Si ya tenemos la infraestructura, si ya eh, la radio como medio es una, es una construcción cultural eh, que todo el mundo entiende, eh, ¿por qué no planificamos en este workshop una radio comunitaria? Generamos una metodología para que la gente fuera tomando decisiones y ahora verán un poco los resultados. En principio lo que, lo que lanzamos fueron preguntas de cómo tendría que ser esta radio desde su gobernanza, sus contenidos, etcétera, etcétera. Podríamos decir, imaginamos la primera radio eh, de la ciudad que respondiera a valores y a estructura de una forma similar a Gifi.net. Entonces les voy a poner rápidamente cuáles fueron los apartados. La gente se puso a trabajar, empezamos con este debate y ante todo, esto se va a realizar. ¿Vale? Eh, sí o sí, lo terminaremos haciendo. Lo primero fue un nombre. Muchas preguntas iban respondiendo a, dif a diferente velocidad porque, evidentemente, había gente que no se le ocurría el nombre, pero después de que debatíamos el modelo económico, pues les ocurrieron una serie de nombres. Entonces, primero pusimos nombre y la gente se puso ahí a opinar y lo fuimos anotando. Lo segundo, no la definición. Exactamente para qué sirve la radio. ¿no? O sea, qué tipo de usos se le están dando, qué tipo de usos no se le están dando y nosotros qué podríamos aportar a todo eso. De alguna forma, ¿Qué nos está haciendo en la radio? Era un poco la, eh, la pregunta apelaba a este, a este concepto. Lo siguiente, ¿no? que era muy interesante, y aquí ya puede entrar innovación o como lo quieran llamar, pero yo le llamo actualización. ¿Cómo debe ser la radio del siglo XXI? Si ya tenemos una, una práctica naturalizada, pero tenemos un montón de sistemas de consumo diversos, muchísimas plataformas, tenemos internet también, ¿cómo tendría que ser esta radio? Y por ahí empezaron todo el mundo a disparar para un poco rediseñar la radio y adaptarla a lo que somos, ¿no? una sociedad, a la sociedad actual. Aquí ya vino la separación. Lo que está abajo es lo que ya tenemos, que son las infraestructuras, y una serie de dispositivos que hemos ido diseñando con el paso del tiempo. Tenemos un canal de televisión, tenemos servidores, tenemos estaciones móviles, tenemos apps, tenemos radios, tenemos Cloudy, que es un proyecto europeo donde trabaja Finet, que es como un Dropbox pero bajo los criterios de la red comunitaria. Es un Dropbox que es comunitario, pero se llama Cloudy, y sería una nube eh, donde participan todas las comunidades. Y tenemos el SAX, que ahora voy a ir ahí, eh, pero bueno, entonces el taller era, nosotros ya tenemos la infraestructura, no se preocupen por la parte del marco, entonces, ¿qué, qué contenidos propondrían para esta, para esta radio? La siguiente preguntarse ¿no? cuál es la función de la institución. Esto ya salió por acá. ¿no? Si una institución, un centro cívico pone contenidos allá, pues de lo que no se trata es de que esa radio sea totalmente propiedad de la institución, sino que, cuál es realmente el rol que podría jugar. ¿no? Protocolos. ¿Cómo conviviremos? ¿Qué pasará si alguien tiene un programa que tenga que ir en vez de otro, o antes del otro, etcétera, etcétera? También debatimos esto. ¿no? O sea, realmente cómo conviviremos con todos esos contenidos. De lo que estamos hablando es de un prototipo en principio de un día, ¿no? para poder luego proyectar algo más. Pero bueno, nos dio oportunidad de pensar en nuevas formas de generar contenidos para una red como la que, la que tenemos. ¿no? Retornos. Si hay ingresos económicos, qué tipo de retornos sociales, etcétera, etcétera. ¿no? También por ahí serían una serie de ideas. Yo realmente, como moderador, lo que intentaba hacer cada vez que había una duda, es decir, bueno, desde GIFI lo hacemos así. ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Y aquí yo pongo un marco, para, un marco que ya está aprobado. Y este, que es el más importante, que tiene que ver con lo del vising y con lo de la radio, ¿Qué otras cosas bajo la misma metodología podríamos crear? Podríamos crear una biblioteca, una biblioteca digital donde se pusiera ya todo y, y tirara por red libre, salas de conciertos, jardines que se pudieran gestionar más o menos bajo la misma lógica y también salieron unas cosas interesantes. Aquí principalmente, una de las, de las cosas que más se debatió es ver que las competencias de la cultura tienen un límite. ¿no? Hace rato lo hablábamos por ahí en el sofacón, José Luis y más gente. Saber cómo, si hablamos de una sala de conciertos, que es el caso, lo pongo aquí sobre la mesa porque, porque es un caso… Coyuntural, ¿quién realmente tiene las competencias para decidir qué o qué no? O sea, básicamente, lo mismo que le pasó a Gifinet, el tema de las competencias, realmente trascender a las competencias de la cultura es un factor fundamental. Nos Tenemos que ir al ámbito jurídico, de telecomunicaciones, espacio público, o sea que de alguna forma proponíamos, o yo lo solté por ahí, que todos estos máster de gestión cultural a lo mejor en el último año lo que tendrán que tratar es esta negociación no solamente con el ámbito cultural, que ya sabemos cómo se da, sino con la institución del espacio público, derechos de autor, etcétera, etcétera. ¿no? Que es realmente donde está el techo de cristal de muchas de estas iniciativas. Aquí les pongo rápidamente un boceto. Por ahí están los nombres. ¿no? Salió Radio Mutante, Otras Voces, La Otra Onda, etcétera, etcétera. Tuve esta parte también divertida, pero yo creo que algo que era fundamental era la parte de definición, que esto ya lo volcaremos en un documento en limpio, en donde hablábamos de los temas, ¿Qué temas se tienen que tratar en esta radio? Entonces salió, por ejemplo, educación, Arte y cultura callejera, y usamos algunas coñitas ahí para para aclarar el, el dispositivo. Por ejemplo, un wallapop social, no, hablamos de esto, eh, una geografía de género, accesibilidad, sexualidad, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, y una de las preguntas que surgió es bueno, pero todo esto es cultura realmente o pertenece a otro departamento, ¿no? El consenso fue no, no, no, todo eso es cultura. Lo que pasa es de que no es esta cultura que estamos entendiendo desde las instituciones, ¿no? Fue un poco por aquí. ¿Cuál era la, la función de las instituciones? Facilitar infraestructura, divulgación, comunidad. De hecho, no se llegó al tema de que las instituciones tengan que poner dinero. De hecho, hay bastantes contenidos que se pueden articular en este rizoma y poderlos definir, ¿vale? Como debe de ser y, bueno, eh, ¿qué pasa aquí? Que tenemos un poco este mapeado, que quedó bastante... Bueno, a mí por lo menos me pareció muy interesante... Y nosotros tenemos en junio el SACS, ¿no? que es, es el acontecimiento de GIFINED anual, que va a tener sede en Barcelona. Vienen expertos de todo el mundo, normalmente se hace en una ciudad diferente, y ahora toca Barcelona, y, y pretendemos pre ejecutar el proyecto y poderlo presentar en ese entonces. ¿vale? Entonces, más o menos esta fue la dinámica, lo que intentamos hacer es un trasvase de la experiencia de GIFINED, un poco al público que estaba ahí, usando una columna vertebral que sería este concepto de la radio comunitaria. ¿no? Entonces... Eh, yo aquí lo dejo, eh, muchas gracias por la, por la invitación y también la gente que estuvo en el taller, más que responder las preguntas de ETEL hice una descripción de lo que trabajamos y, eh, y si es verdad que ya ahora en la mesa podría aportar algo más. Gracias.